En este video lo que vamos a ver es cómo descargar Java para Linux. En un sencillo proceso vamos a poder incrustar a Java en la terminal de Linux para poder correr programas directamente en la terminal. ¿Está Bien, vamos a ir a abrir al navegador a Firefox o al navegador que tengas. Eh, lo que vamos a hacer ahí es abrir el buscador Google si es que no lo tienes. Para, para que ustedes al buscar no tengan no obtengan resultados distintos a lo que yo estoy obteniendo. Por eso vamos a centralizar en Google. ¿tá? Ahí lo que vamos a ir a oracle, oracle. Y vamos a fijarnos de, de ingresar a oracle.com. www.oracle.com Oracle es el desarrollador de Java, Oracle. ¿sí? Una vez que estamos en esa página web, lo que tenemos que hacer es ir a productos ¿Ah? acá, productos, ¿Eh? oreckel.com, productos y acá dentro de infraestructura, vamos a Java. Muy bien, vamos a darle a descargar Java aquí arriba en el botoncito. Y nos van a aparecer todas las, las, las posibilidades de descargar Java, las ediciones estándar. Java C, Java Standard Edition. Acá vamos a ir al JDK Download, ¿sí? como se ve. aunque que son algunos pasitos que hay que hacer, ¿no? no es tan sencillo. Y finalmente abajo vamos a seleccionar a la versión de Linux que... Tenga que ver con, nuestra, con nuestro sistema operativo. En este caso, como yo utilizo Linux Mint Debian Edition para, esta, para este ejemplo, voy a bajar este, ¿tá? el dev, el punto dev. Si quisiera instalar en OpenSUSE, tendría que ir al RPM. Tendría que instalar este. Por ejemplo. ¿tá? Por ejemplo. Entonces vamos a descargar esta versión para Debian. Si sí, revisé y acepté, ta. ta, ta, ta en teoría no se debe hacer, hay que leer las, hay que leer todos los que nos piden que leamos, pero bueno cada uno, lo dejo a criterio de cada uno eso, ¿no? lo que hacemos es descargar ahí y apenas lo tengamos descargado, tenemos que ejecutarlo el paquete, simplemente eso Muy bien. Ahora vamos a cerrar el navegador para no consumir recursos innecesarios. Vamos a ir aquí a la, a la descarga del archivo, donde está descargado el archivo. A mí me gusta ir cerrando todo lo que no necesito. Hacemos clic derecho. Eh, tenemos que instalarlo. Por lo tanto, podemos instalarlo con el instalador de paquetes GDebi, que es el que por defecto nos va a mostrar Linux Mint Debian Edition. Si le damos a abrir con, no nos va a mostrar otra cosa, porque este sistema está recién instalado y a mí me gustaría que se comportara el sistema tal como se comporta tu Linux Mint Debian Edition recién instalado. Así que lo voy a dejar así, no voy a hacer nada que esté por fuera de lo que... Es. O sea, no voy a hacer nada que te lleve a, a la confusión, ya que son varios pasos los que hay que seguir para descargar Java. No voy a ponerle todavía más cosas encima al video. Muy bien, acá te dice responsable breakle.com. Eh, bueno, de cada plataforma standard edition de Lockland -in Kit, includes both bot, runtime, todas historias, sí, todo bien, instalar para El sistema nos va a pedir la contraseña de, de usuario instalador. o mejor dicho, la contraseña de usuario. Es lo que le vamos a dar. El sistema va a refrescar los repositorios, va a actualizar alguna cosita que otra y va a empezar a instalar Java en Linux. Ahí ya está terminando, es una instalación que no, no debería demorar, no debería tomar demasiado tiempo. Como es costumbre, vamos a ver en qué anda. el sistema. Esto se obtiene haciendo clic en Details. Acá, ¿eh? uno para abrir, uno para cerrar, o al revés, cerrar. Ahí el sistema te va mostrando, ¿ves? preparando, desempaquetando, configurando, creo que ya está pronto, nos lo va a mostrar acá, es que ya está pronto. Ya está instalado el paquete, ¿tá? cuando acá dice la misma versión está instalada en el sistema, es porque el sistema... Ya lo tiene instalado y supone que vos estás queriendo instalarlo de vuelta. Esto es una especie de error. Debería decir, eh, se, ha actual, se ha instalado exitosamente el programa o algo así. ¿no? Cerramos, cerramos y el sistema operativo ya quedó pronto para usar Java. Vamos a ver cómo correr programas de Java directamente en Linux ahora. O sea, programas hechos por nosotros, ¿sí? programas creados por nosotros. Esa, esa es la idea de este video. Aquí lo que tenemos es una carpeta con programas de Java. ¿Eh? Vamos a abrir la terminal ahora para poder ejecutar algún programa de esa carpeta. Lo que voy a hacer, como siempre, es tratar de aprovechar el espacio lo más posible. No solamente voy a agrandar un poco esta pantalla, sino que con, con control más voy a agrandar un poco la letra. Entonces, ¿cómo hago yo para ejecutar en Linux un programa en Java? Un programa hecho por mí, insisto con eso, porque hay muchos programas hechos en Java que no precisan estos recursos. Se ejecutan de otra manera. Pero cuando yo soy programador en Java, ¿no? lo que tengo que tener es un lugar a donde mi programa se ejecute y poder visualizar qué es lo que sucede con eso. Acá le vamos a agradecer a Joaquín Gil el, la donación de, de un programa para ser demostrado. ¿no? Un programa para... Para para que el mismo pueda ser modificado y para hacer este tipo de pruebas, ¿no? ven que ya Linux está reconociendo que estos son programas en Java. Lo que voy a hacer es hacer clic derecho en aquí y abrir con editor de texto para que ustedes vean que el código corresponde efectivamente a un programa hecho por una persona en Java, por un programador. ¿Sí? Ah, acá están los comandos clásicos de Java, todo, todo lo demás. ¿eh? Es un pequeño programa que maneja control de cantidades para un supermercado. ¿tá? Como se ve ahí. Así que lo voy a cerrar. Lo único que tengo que hacer, o lo poco que tengo que hacer para ejecutarlo, es esto. Voy a arrastrar el programa hasta dentro de la terminal. Y suelto. ¿tá? Una vez que hice eso, como puedo apreciar ahí, me quedó el caminito del programa. O sea, el programa está en Home. Hugo, escritorio, java, el super2, source, el super2, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y se llama el super2.java. Lo que voy a hacer después que la terminal registre el camino al ejecutable, al programa, vengo hasta acá adelante y le pongo java espacio. Java espacio y todo el camino entre comillas simples. ¿Ven? Este tipo de comillas. Ya está. A partir de ahí le doy enter y el programa en java se va a empezar a ejecutar. Ahí está. ¿Ven? Así de fácil se ejecuta un programa hecho por mí en Java, en cualquier distribución Linux. Espero que les haya sido de utilidad, ya que es un poco más complejo que instalarlo en Windows y un poco más complejo que correrlo en Windows. Así que bueno, hasta el próximo video. Que pasen bien.